¿Qué tal? Feliz día hoy, ni sé qué día es, pero te mando toda mi luz, todo mi amor y toda mi energía para que tengas un día maravilloso. Quería platicarte esta mañana que yo adoro a mis hermanas. Mis hermanas son mis mejores amigas. Entonces, en nuestras pláticas, yo tengo una hermana que se llama Clavia y a ella le encanta el té. Ella hace té de todas partes del mundo, que okay, de diferentes países y todo. Ella sabe todo el té. Y en nuestras conversaciones, Platicamos de cosas cómo mejorarnos. Entonces, yo descubrí que lo mejor para la autoestima es tomarte. Consciéntete. Quiérete. Cuídate. Supérate. Perdónate. Sonríete. Regálate. Edúcate. Ámate. Salúdate. Sé buena contigo. Ámate a ti misma, porque cuando estamos contentos adentro de nosotros, sale, quieres ser amable. Cuando estás bien adentro de ti, es también fácil perdonar, porque podemos entender la condición de los otros seres humanos que también tienen sus, por decirlo así, sus propios enemigos con los que ellos tienen que luchar. Así que, a tomarte ha dicho. Besos.